La pasamos muy bien, Laurita Fernández habló sobre su nuevo supuesto romance. Laurita Fernández volvió hace poquito de Cancún y ya fue entrevistada para sacar la información sobre su nuevo romance. Flor de la B había anunciado, frente a Fedeval, que la bailarina estaba saliendo con el hijo de un empresario. Después de disfrutar del verano y el amor, la artista volvió y respondió unas preguntas para los ángeles de la mañana. Tapada con una capucha de piel y con lentes de sol bien oscuros, la rubia fue indagada sobre su nuevo posible amor. Acabo de llegar. Estoy con la valija acá. Disfruté mucho y descansé. Fui con un amigo y la pasamos muy bien, dijo al principio Laurita. Cuando le consultaron si había estado noviando en las playas mexicanas, la conductora fue terminante, no, es un amigo, nada, respondió. Luego le preguntaron si era verdad que estaba saliendo con el hijo de un empresario y Fernández no lo dudó, no. Estoy sola. Le dije a un chista Ángel que no me aviente los posibles candidatos, pero la verdad es que nada que ver. Ya está muy cerquita el bailando y hay que volver al ruedo, pero vinieron bien unas leves vacaciones. Descansar un poquito y despejarme para seguir con todo, explicó sobre su supuesto viaje romántico. Sobre la temporada de Sugar en Mar del Plata, la actriz comentó, No se puede decir quién va a ser el reemplazante de Nico Cabré en Sugar. Me dijeron varios nombres, pero no me dieron la confirmación porque yo no la quise saber para que no se me escape. No quiero tener esa responsabilidad y además confío en el criterio de la producción. Preferí no tener el nombre para no ser responsable si se me escapa. Finalmente, ya un poco más despierta y con humor dijo que se había preocupado por su mamá porque no le había escrito. ¿Estará rota? Yo siempre le digo a mi mamá que siempre está a tiempo de irse. Puede hacer una gala e irse y evitar el acuadance. Ella dice que así en natación. Ya vamos a ver. Ya me voy a enterar, cerró la jurado.